También en el Atlas Municipal falta un poquito, este riesgo que está en el Cerro de Sirena en específico son grietas que probablemente están asociadas a la, a la falla Amparo, a una falla geológica que atraviesa, pues que surge desde el Cerro de la Sirena, el Cerro del Meco y atraviesa eh, la ciudad, se pierde por allá de Santa Teresa y ya no hay más estudios que revelen hacia dónde va esta falla. Sin embargo, sí se ve la necesidad de una demarcación in situ porque existe mucho pastizal y matorral alrededor de estas fisuras. Entonces, cuando va bajando la gente, cuando va combinando las personas, de repente se pierden y no ven por dónde están pisando. Y son fisuras que están abiertas, van desde los 50 centímetros hasta el metro de, de apertura. Entonces, fácilmente puede caer una persona. Las profundidades no sé porque no, no las medí, pero si sí se ven bastante profundas. Eh, tenía yo un bastón como de un metro y medio, lo puse y pues no tocaba fondo. Este, por ahí otra persona, cuando compartí la publicación en, en un grupo de, de Guanajuato Somos Todos, este, una persona puso una fotografía donde se ve casi, bueno, se ve el fondo y la persona está sobre la, la estructura. Entonces es, es como, da, da miedo porque eh, en, pues las personas van a los cerros, sobre todo en este tiempo, en, el, en este contexto de la pandemia, eh, ha sido como un refugio para las familias y para muchas personas las caminatas hacia los cerros, a los espacios abiertos, y van niños, van personas con animalitos, con mascotas, con perros, y hay personas que incluso van solas, entonces sí es un riesgo que... que eh, este tipo de, de situaciones o de riesgos geológicos que hay. Esto es nada más en el Cerro de Sirena y en el Cerro del Meco. Pero, por ejemplo, si vamos a la Bufa, en la parte de atrás de San Renovato, que también es un lugar que ha detectado, donde va también mucha gente y, y como está más accesible este caminito, este, ahí van más niños, también hay muchos caídos de toda esta parte eh, superior, de las estructuras que están arriba de las losas, que les llaman, este, hay, hay caídos muy, muy grandes y creo que también ahí se debería de poner un poquito este, atención antes de que suceda una desgracia. Entonces, Eso, ¿Qué son caídos? Eh, son bloques de, de roca, ah, macizo rocoso, ah, okay. sí, que sí, muy sí, grandes, sí. que de repente están sueltos. También en el camino a la bufa, eh, pues también hay varios eh, por los senderos. En, hay que hacer un amacizamiento, lo que se llama amacizar el terreno en, las, en la minería, eh, que, que aquí sería pues en los taludes sobre los que está cortado las, las, los senderos, si sí se requiere un trabajo grande de amacizar porque ve, vamos por los senderos, vamos por los caminos principales, O sea, ya no les estoy hablando de los que andamos de patas de cabra allá en el cerro, les estoy hablando de donde pasan las familias y están eh, pues ya muy deleznable la roca, está desintegrándose y hay muchos bloques cayendo. Entonces eso es, eso es algo que sí Protección Civil debe de, de considerar, eh, sobre todo en este contexto, ¿no? donde, donde las familias están yendo a buscar un escape, un refugio, una manera de, de salir de la rutina de, de la pandemia. Pues eso era lo que quería comentar el día de hoy. Muchas gracias, Qué Interesante, porque yo cuando era niño subía a los cerros, los sábados, como hoy, era común, Llevabas sus tortas, sus cantimplora con agua de limón, y a subir a todos los cerros, los cines, los sábados. Sí, lo que me lo que... a las gringas y como más grandecito. Sí. En, en México eh, el, el, la, la superficie del globo ter, terrestre tiene, puede tener varios dueños. Uno son los que están en la superficie, pero otros pues que están abajo. Y me pregunto. ¿Alguien tendría la responsabilidad de señala, señalar esas aberturas provocadas por la minería? Habrá que investigarlo. No, pues sí, Protección Civil tiene la obligación de señalar eso. Este, pero aparte, no necesariamente es provocado por la minería, que yo sepa. ¿en este, ¿La falla es... del amparo? Claro, ¿no? No, pues parece que es una falla natural, o sea, es una falla sí, geológica que a lo mejor se ha venido atenuando a través de los trabajos mineros o de las obras mineras, puede que tenga una influencia, puede que tenga un impacto, sí. pero realmente hasta que no se haga, pues que no sepamos cómo las mineras que, están, que han trabajado ahí, este, cómo lo tienen ellos caracterizado, pues no vamos a saber. no Ahora, otra cosa importante sería ver eh, la micro sismicidad, si esa falla está activa, si no está activa, eh, ¿qué, qué riesgos puede tener, porque vamos, estamos hablando de un pedazo de cerro que, que, que si sigue el movimiento y si está activo, híjole, pues sí puede detonar en una desgracia, ¿no? Eh, no queremos alarmar a la población. Ahorita esto es nada más como algo preventivo para que tomen sus precauciones cuando van al cerro. Pero sí, definitivamente sí urge que se hagan, pues, estos vínculos entre las instituciones como protección civil y como las empresas mineras, pues también para que, para que esto sea algo mejor para la sociedad, ¿no? El objetivo claro. oye, Carla, no nos puedes poner las fotografías. Si las tienes por ahí, porque hay una muy impresionante. Sí. A ver si nos la pone, porque, porque sí. Sí, para darnos una idea de cómo está alguna parte de esa falla. Uh -huh. este, porque no es una fisurita, por lo menos en algunas zonas, no es una fisurita. Es cierto. Ahí va a entrar ya. Mira. <risa> Hay una fotografía que pusiste con una persona ahí, deteniéndose de, de, de cada lado, ¿no? Mira nomás. ¿Tienes apagado tu micrófono, Carla? Sí. ¿Ahí ya alcanzan a ver su, las fisuras? Sí, sí. claro, claro. Sí. Ay, perdón. Este, estas, estas corren, ay perdón. Estas fisuras corren, este, en todo, a lo largo de todos los cerros. Estas son las que les digo que no se ven porque aquí hay mucho, mucha vegetación entonces vas caminando, vas caminando y de repente pues no, no alcanzas a ver, ahora esta escala pues es muy grande, ¿no? porque es, esta está tomada desde la parte de abajo del cerro pero realmente la apertura de estas fisuras es mucho mayor, aquí hay otra y en la zona más baja hay otra solo que no tengo aquí la fotografía más o menos así se ven y ahorita les voy a tratar de poner eh, en los comentarios una persona si sí puso una fotografía mm. ay caray Ah, aquí está. Esta. Esta, esta, esta. Miren, nada más para que se den una idea de cómo está la situación. O sea, aquí se le ven, ¿cuánto será de, de la cintura hacia los pies? No, pues es no, me, un metro, 90 centímetros. Menos. Y aparte, o sea, y está profundo. O sea, esa es muy, muy profunda y corre. Y la verdad, su longitud también es muy grande. Yo no alcancé a medirlas, este, pero eh, voy a si quiero regresar. Y por lo menos, no sé, si hay también es un llamado a, la, a los grupos de, de la sociedad, si hay alguien que quiera ir a acompañarnos, pues por lo menos a poner listoncitos de esos de precaución para que las personas puedan observar que ahí hay algo y pues por lo menos tengan ese cuidado, ¿no? Antes de que suceda una... Sí. So, sobre todo donde hay mucha hierba y no se nota. Exacto, sí. Y, y, hay, y es un cerro tan bonito, es, es, tiene unas características, el Cerro de Sirena en específico, muy peculiares porque... Es un cerro en el cual tú puedes contemplar más de cuatro o cinco litologías en menos de un kilómetro cuadrado. O sea, es como un aula abierta para los estudiantes de geología, para los estudiantes de ciencias de la Tierra, que no se haya dado tampoco esa promoción. Eh, claro. Podría ser incluso un geoparque. Está la beta madre expuesta de una manera bellísima, de librito, y puedes ver los crestones, un tipo de alteración que tenemos en el sistema de epitermal eh, de baja sulfuración, eh, se, existe una una cristalización de cuarzo adularica y se puede ver en el, en el en la beta en el crestón de la beta o sea está de librito, está preciosa y a los lados se pueden ver los halos de alteración también de la beta es, es una cosa muy muy bonita geológicamente hablando entonces si no no, no se le ha dado ese ese realce ese potencial que tiene este cerro tan tan hermoso el cerro de sirena y las vistas son espectaculares ya una vez que estás Allá arriba en el cerro, eh, en la punta del cerro, híjole, es impresionante. Pues creo, creo que en la prepa, en el programa de, de la prepa, eh, hay una materia de ciencias de la tierra y los maestros que la ofrecen, pues sería bueno que llevaran a sus alumnos a, para que se animen a, a, a estudiar eh, esa área del conocimiento, ¿no? Sí, incluso de otros, de otros lugares, porque la verdad es, eh, la mineralización que está en Guanajuato, o sea, este tipo de mineralización y de alteraciones, de verdad, o sea, está para invitar a gente de la UNAM, gente de, de otros lados, de otras partes del mundo, a que vengan a observar esta, nuestra beta madre, que realmente está todavía expuesta ahí y bien bonita. Que haga, que haga turismo académico. Así es, o sea, es un aula abierta. Oye, Carla, abierta. oye, Carla, a ver, este, pues, realmente a los que estamos, los que estamos aquí en Guanajuato y disfrutamos esta ciudad. Sabemos que gran parte de, de, de la construcción de esta ciudad mágica pues se debe esencialmente al, a, la, a, la, a la minería ¿no? y a la extracción de la plata, especialmente en los siglos XVIII, en el siglo XVIII y la gran cantidad de plata que produjo especialmente la Valenciana. Y la Valenciana pues significa el clavo de la beta madre, pero, pero pues... Muy pocos de nosotros, salvo los que somos amigos de Salvador de la Tejera, que alguna vez nos ha enseñado dónde está la beta madre y por dónde pasa ahí junto a Valenciana, este, pues sabemos cómo se ve, etcétera. O sea, tener una imagen de la beta madre, pues no la tenemos. ¿En, en dónde la vemos en el Cerro de Sirena? ¿Dónde, ¿Dónde se ve la beta madre? Si alguien quisiera ir a, a decir, mira, por aquí pasa deberíamos de organizar una inscripción del observatorio porque está bien madrinito o sea se ve como como si fuera un camino sí. y tú puedes ver ahí los, los, los crestones bueno los pedazos de cuarzo eh, y ahí como está como entre blanco hay blanco le, como lechoso pero mezclado con los óxidos un poquito naranjita con los óxidos de que ya están los sulfuros pues oxidados por, por la por la lluvia por el aire por porque están expuestos no entonces esa es la beta madre y de verdad es una, está precioso porque corre completamente, se ve, se ve el tren, se ve la, la estructura bien, bien la alineación y a los lados se ve la, se empieza a ver verde y ese verde eh, pues se le llama eh, propilitización que también es una alteración asociada a estos depósitos que tenemos aquí en Guanajuato, a los depósitos epitermales de baja sulfuración. Entonces es, se ve verde, se empieza a ver verde y luego se ve otro halo de alteración este, argídico, que ya es más como una arenita, más finita y de un color como cafecito. Entonces está muy bonito. Oye Carla, a ver, plat, platícame, si tú fueras una minera española del siglo XVI y vinieras caminando por los cerros y vieras eso, ¿qué hubieras hecho? Pues lo hubiera explotado. Sí. O sea, ¿así fue como lo, lo, lo vieron este, en su momento los gambusinos españoles? Eh, bueno, yo creo que sí, porque estos afloramientos, eh, a pesar de que la veta corre a profundidades mayores debajo del subsuelo, aquí lo, lo bonito de Guanajuato es que sí afloran los, los crestones por la... No sé cómo estaba el paisaje natural en el siglo XVI en esta zona, pero por lo menos ahorita nosotros sí podemos ver estos crestones de beta por la erosión que tienen nuestros cerros. Entonces, esta, este, también esta evolución del paisaje que se ha venido dando, creo que también debe de aprovecharse ahorita. No solamente eh, en la cuestión de, de, por ejemplo, como decía Guillermo, el turismo académico, ¿no? El, el, la diversificación de este turi del turismo, que no todo se concentre nada más en el centro, sino que tenemos unos cerros bellísimos, únicos y que de verdad es algo que cuando lo ves, híjole, bueno, a mí me emociona mucho porque pues, son mis meros moles, ¿no? Pero... Ahí, pero ahí, tiene, como... ahí tienes el Google Earth de... Eh, en, ¿en qué área? ¿Hacia la Puerca de la Esperanza o hacia dónde está eso? Eh, la, el Cerro de Sirena eh, sí. está... ¿Dónde está la, la presa de mata, si lo si quieren aquí se los pongo ahorita. Sí. Voy. Arriba de Galarza, Memo. Está arriba sí, está de Galarza. La, aquí está ya la presa de Ya la encontré. La, este es la de mata, esta es la presa de mata. Ajá, el cerrito que se ve adelante, ese donde se ve blanquito, ese es Sirena, el más altito de aquí. Y el otro es el meco. Ese. el otro es el meco. Exactamente. Ese. Así, este es. Ajá, esa es sirena. La más arriba. Caminito. Más arribita. Y hay varias maneras de llegar. Eh, yo les recomiendo que vayan por donde está el río Piletas. Aquí que se ve la, la beta mira, digo la venta la, la del amparo. La ¿No? falla, ajá. Ahí se alcanzan a ver, sí, de hecho, sí se alcanzan a ver algunas estructuras. Claro. Este, que pues, ya está muy fácil ahí de marcarlas, ya nada más que es que in situ. Este pues vayan y pongan ahí unas mojoneras con unos listoncitos o un letrerito, una señalética, eso nos falta mucho en los cerros de aquí de Guanajuato, tanto en La Bufa como en el Cerro del Sombrero, que híjole, también ahí ojalá que tengamos algún día oportunidad de hablar, que tiene un potencial grandísimo para hacer un zooparque. parque. Se es, ven los arañazos, mira. Ah, ah, esa es otra cosa, eh, que abajito de, de ya cerca del Cerro del Cuarto se logra distinguir una lotificación y ahí hay como cuatro arañacitos. Entonces, ya está incluso demarcado como las cuadras. Este, ya está la máquina ahí donde anduvo trabajando y ya están ahí bien, bien demarcados los lotes. desgraciadamente. ¿En dónde, Carla? Ahí, eh, eh, por donde está la subida a Cerro Sirena, pero por el lado de la glorieta del Cerro del Cuarto. Está como un mirador, sube las escaleras, eh, caminas un poco el cerro, y ahí se alcanza a ver como una planicie donde tienen ya demarcados los flotes. pero sí, es, es una cosa bellísima el, el, el Cerro de Sirena oye Memo, perdón que les interrumpa aprovechando que aquí está Carla Blum, nuestra geóloga ¿no viste ninguna grieta en la presidencia municipal? está agrietada es que por ahí pasa la falla de Dano Ahí, ese, esta se llama falla, de ranas. falla no, pero de, yo, de ranas yo estaba revisando ahorita el atlas de riesgo del sí. municipio y señala los aspectos de falla geológica fa, eh, aspectos volcánicos ¿no? Sí. pero conceptualmente y si te metes al, al link ¿no lo compartas? ¿cómo? Que si lo lo tiene... estaba viendo en el teléfono, pero bueno, se, se puede ver este por internet, ¿no? Yo, bueno, yo, yo ahorita lo que puse fue el Google Earth. ¿No? A ver, terminemos. No, yo vi el... El, el, el mapa de riesgos del municipio de Guanajuato. Y en sí. el mapa de riesgos eh, señalaba las cuestiones geológicas que afectan y mm. las zonas. Sí. Y aparte salía el mapa de riesgos. Pero bueno, independientemente de que yo también históricamente, desde mi bisabuelo somos mineros, yo aquí me entró la confusión de que este de que yo pensé que la beta madre estaba colindante con el mineral de la luz. Ah. Este, grave error. Pero bueno, este, yo acepto mis errores públicamente. Eh, pero Paco Montiel te logia, doctor, te elogia. Dice pero que de eso ahí, nuevo. por ejemplo, con una señalización adecuada... Eh, en todo el camino, hasta los turisteros pueden este, aprovechar eh, el espacio claro. eh, de una manera adecuada, ¿no? Sí, Y el municipio el... a lo mejor sí. puede... este Aquí está lo que dice Carla, ¿no? de La glorieta del cerro del cuarto. Esta es la notificación, esta que está acá arriba, ¿no? No alcanzamos a ver, este... a ver, déjame ver. No, si nos comparte pantalla, por favor, Guillermo. Ah, no la estoy compartiendo, te permite, perdón. Ah. Ya, Oigan, ya hay... Bueno, está, está buena la situación. Andamos buscando fallas geológicas y lo que encontramos son fraccionamientos. Que Ahí está, vi. mira. Ese es, ¿no? Mm, Cerro del Cuarto, Glorieta del Cerro del Cuarto, La Guadra. Es que subías por la glorieta del Cerro del Cuarto. Se va a subir. En la cara, glorieta caminamos un poquito por la carretera. Y luego hay como un mirador y empezamos a subir. Más bien es en la parte superior, eh, Guillermo. A la derecha. A la derecha, ajá, en la parte superior, un poquito más abajo, ajá. donde se ve esa como terraplén? Sí. Eh, donde hay como una terracita más arriba? Uh -huh. Ahí en, en la... Más arribita, un poquito más arriba su, la manita. Sí, más pero... arribita, donde está como una terracita, ahí, más arribita. Me estoy, me estoy alejando, me estoy acercando. No, te estás alejando. Ahí, ahí, sí, ahí, ahí. ¿Más arriba? Ahí está cerca, más arribita, un poquito más, ahí, va, ahí. Va, va, ahí. Va, va. ahí. Ahí, ahí, más abajo. Ahí en esa parte. Abajito. Aba abajo de Cerro de la Cruz. Ahí, ahí. abajo. No, regrésale un poquito. No, Por allá Un río, el río más. de Durán. No, no, para acá, atrás. Acá atrás. Ok. De ahí, muevas a la derecha un poquito, como tres centímetros. Perdón, ¿a la, sí, a la derecha? Sí. ¿A la izquierda? <ríe> ¿A la otra ahí derecha? Va, ahí va, ahí. ¿Luego arriba? ¡Vámonos! No. Más abajo no, de, no, de la cruzita. Tranquilo, nos va a llevar hasta Dolores Hidalgo, no lo no aceleres, por favor. Por donde decía Cerro de la Cruzita, abajo. Haga una diagonal a partir de Cerro de la Cruzita. Abajo de donde dice Cerro, ahí. Cerro de la Cruzita. de la crucita más al otro lado. Bueno, está interesantísimo el programa. Ahí está todo el cerro del cuarto. Bueno, sale del cerro del cuarto. Pero a ver, terminemos nuestra clasecita de geología con con con, con Carla. Con se la se cápsula, cápsula usted, geológica. Dijiste Carla que es muy padre el cerro de sirena porque se ven tres este, diferentes formaciones, etcétera. Nada más acaba de platicarnos eso para luego a ver si un día nos nos, nos das una un, un viajecito ahí este, sí, académico por el cerro con mucho gusto sí les voy a platicar mire eh, lo que yo es lo que estoy tratando de hacer es como para la protección de nuestros cerros esto ya es parte como de un protocolo doctoral no eh, he estado tratando de revisar como la legislación cómo podemos eh, protegerlos ante los cambios de uso de suelo y he llegado a la conclusión de que eh, la única manera es a través del agua como ya se los he mencionado anteriormente, no se han considerado eh, la, los cerros, las partes altas de los cerros, como zonas de recarga de los acuíferos. Nos mandan siempre hasta la parte de la presa de la Purísima, que es donde se deposita el agua, pero no se toma en cuenta este, esta parte, esta partecita que tenemos de acuíferos fracturados y que se da muchas veces en las tobas andesíticas, que luego eh, tienen una parte en casi todos los cerros de Guanajuato. Eh, estas caminatas que me aviento al cerro con, en compañía de, de gente, de, de la sociedad que me estuvo ayudando también a la construcción de, de mapa de riesgos, este, que fue con lo que ganamos el, el premio este de grandeza ambiental hace poquito. Segundo lugar, pero sabía primero. <ríe> este, estas personas eh, han, eh, hemos hecho como esta labor eh, pues social, este movimiento social de estar delimitando y demarcando estas zonas donde, donde va buscando manantiales. Y justo encontramos un manantial ahí en la Cerro en la de la Sirena también. Y es un manantial que está muy parecido al manantial, a los manantiales que están en los calderones y a los manantiales que están en la zona de la Bufa. Entonces ya va cuadrando como toda esa información y ¡ay, estoy tan emocionada por eso, porque si, es, si se logra... Eh, pues probar esta hipótesis de que son zonas de recarga, híjole, van a cambiar muchas cosas en cuestiones de uso del suelo y de protección de nuestros cerros de Guanajuato. Y pues estoy emocionada por eso. Es decir, ¿cuáles, ¿Cuáles eran las tres cosas de sirena? Los... Ah, las formaciones, sí, perdón. Tenemos conglomerado rojo de Guanajuato, que es lo que ustedes ven casi en toda la cuenca, que es ese material rojizo, moradito, que tiene como diferentes los diferentes granos de, diferente, de otros materiales, que es como un pues sí, un conglomerado, no sé cómo decírselos como una mezcla, háganle cuenta como el cemento cuando lo ponen grava y que queda así la mezcla, ese es un conglomerado, nosotros tenemos esa litología aquí en Guanajuato, le llamamos el conglomerado rojo de Guanajuato, se pueden apreciar también zonas con riolita, estos, estas partes de, de una composición riolítica, que son rocas ya más de color rositas, son rocas ígneas eh, de, de un color rosadito. También podemos observar eh, en la parte de los manantiales, por ejemplo, tobas andesíticas. Ustedes las van a poder diferenciar porque están estratificadas o tienen una pseudoestratificación eh, y se ven como banditas y son depósitos de, de cenizas, de cenizas volcánicas. Entonces hay una, una riqueza en cuanto a la geología y en cuanto a la historia geológica en nuestra, pues en nuestra comunidad que debemos de explotarla. Este, también la otra que tenemos, eh, bueno, la beta madre que puede que, que se alinea y que corre desde ahí y se va hasta casi hasta el, hasta la, hasta el sistema de betas de la luz. Recordemos que el sistema de betas de la luz está casi transversal a la beta madre, no corren paralelas. Entonces, por eso es otro sistema de betas. El sistema de la beta madre viene, pasa a Mellado, pasa a Valenciana, pasa al Cerro de la Sirena, este, incluso el Cubo, no sé si sea de la... No, no recuerdo ahorita porque ya hace muchos años que yo terminé. Etología, peregrina, pero, peregrina, peregrina, el Cubo, Villalpando, todas estas zonas. Sí, sí son parte de la beta madre porque también está la falla del cubo. Entonces realmente ahorita yo no podría eh, asegurarles si es parte de la beta madre o parte de fallas de la beta, del sistema de, de fallas de pero sí es una, es una riqueza geológica, híjole, bien bonita, bien bonita. Yo les recomiendo que vayan con precaución. Ok. Bueno, pues, pues gran, gran clase de geología guanajuatense, entonces bien interesante. Muchas gracias, Carla, porque son, es información eh, muy, muy interesante para, para todos los que queremos Guanajuato. Bueno, pues seguimos... <risa> Ahora, ¿a qué, a, qué, ¿a qué nos vamos? A, a, ¿Vamos a apuestas. una apuestita de candidatos. ¿Quiénes son los candidatos por cada partido? Una apuesta, vamos a echarnos todo el grupo. Pasará menos el. Ya Carla pero, pero, Blum pero, pero, nos pero, dijo, pero, pero hablar de partidos no tiene mucho sentido. Ya, ya no existen. Es decir. Bueno, bueno. A ver, Memo. O sea, los partidos tenían antes una vocación muy clara que tenía que ver con su ideología. Pero ahora ya. Este, los líderes de unos partidos se pasaron a otros, o sea, ya no tiene sentido hablar de los partidos sino solo ver, como... Bueno, las partidos franquicias partidos la franquicia, ¿eh? las franquicias para que no te Franquicias, enojes. franquicias políticas. A ¿sí? ver ¿Quién, por pagó, el... ¿Quién pagó ya la franquicia que sepan ustedes? Para a ver, ver si la ve, franquicia PAN una... ahorita va en adelantera todavía no es hasta febrero veremos si es confirmado, el joven Navarro con una planilla impresionantes en nos paseadas la OCDG. Luego en la en el Partido Verde Ecologista está el famosísimo dentista doctor que se ¿Cómo ¿No se apellida Carlos? Cabrera ¿No? Israel Cabrera. Israel Cabrera. Israel Cabrera ese cuate en en el MC dice que van a meter a Cristian a uno Cristian ¿Qué? Uno que era policía antes. En... ¿Quién está? Y en el matrimonio Pan... Perdón, Pedro de Pri, puntea puntea el joven eh, Castro Cerrillo. Puntea. Porque se bajó del caballo el muchacho este eh, hermano de Carlos Romero, de Romano de Higgs. ¿Quién más sabe? Y, y en Morena pues es obvio. El joven Roberto Roya por tercera vez va al ataque. Por eso está feliz el doctor este, Esparza. Otra campaña es el doctor Esparza. Es como, ahí están los momios, los pronósticos. es, es una, son ¿Cuánto presos. dinero tiene cada partido ahorita? ¿Eh? ¿Cuánto dinero tiene? Pues todos tienen bastante. Me decían en un desayuno que participé el lunes pasado, interesante, con gente conocida a la de la red pública, Carlos Arce, la cosa pública, que Morena, bueno, que la corta transformación ha dado un chorro de dinero a los viejitos de Guanajuato, ¿eh? Es que Loya no está lejos del pegado susto, ¿eh? El peor enemigo de Loya es Loya. Este, y por lo no bueno, pues, va a, estar, va a estar reñido. ¿Cómo ven ustedes esos momios que leo en, en la cuestión grillesca Deme sus opiniones, ya les puse lo que se comenta en los mentaderos políticos. Yo he estado viendo unos eh, anuncios en la televisión donde se habla de quitar el tumor de México. Y es, pero me parece que ese, ese discurso no tiene sentido porque ¿cuál tumor? Morena está formado de puros tumores. Todos son expriguistas, expanistas, experredistas, extribus, o sea, ¿cuáles tumores? Pues... Bueno, eso es los chilagos. Vamos a hablar de la cosa local. ¿Cuál es su apuesta de ustedes o cómo ven lo que corre en el, en el chismerío político guanajuatense de Guanajuato? ¿Qué opinan? Bueno, yo opino que si el PAN sí si le permite re, eh, ser candidato y reelegirse a Navarro, a buscar la buscar reelección. La reelección es, buscar la reelección. Está muy mal el PAN, porque está este, eh, eh, con un cartucho que ya no sirve, este, desprestigiando al propio partido o a sus fines del partido. Yo, Lalo Trujillo, pues, metió a Chávez en la planilla de él. Eso uh -huh. es en lo que es el PAN. El PRI-PRD, si este muchacho, este río, logra consolarse su postulación, va a ser un fuerte dolor de cabeza, porque como operador le haya le haya al, a, la, a la cosa política. El MC, pues, va a meter a Cristian, va a ser como un fiel de la balanza de Irián López Portillo, ¿no? Y los joven lo oye. Sea, pues, ¿Para que entre buen... como este, como miembro del ayuntamiento, nada más? Sí, pero hay que ver los padrinos que están detrás del MC. Están bien jugados. De... Pues son el... los padrinos? Hay uno muy fuerte, que ha estado siempre en el cartelero político. Pero y el otro, que hay que verlo con mucho cuidado. Bueno, Cuidado, bueno, el que va a estar ahí muy atractivo. Bueno, Cabrera sí va tras la regiduría, eso me queda claro. Yo lo, yo, lo, yo lo que creo es que independientemente de quién gane, quien sea el que obtenga mayores votos de todos los posibles, lo único que tiene que hacer es contratar gentes especializadas para cada perfil para que la administración pueda dar resultados de otra manera vamos a volver a las ocurrencias a la administración de amigos que no tiene sentido para guanajuato guanajuato necesita que cada uno de los que ocupan un cargo al servicio del pueblo lo hagan en apego a un perfil y que tengan experiencia no nada más que sean de confianza del señor presidente Oh, sí me explico? Bueno, pero, pero si saben, Más o menos, ¿eh? Más si o son menos. expertos, si son expertos. Está con bien. pues bueno. No, si están expertos. ¿eh? Si están expertos, el observatorio va a hacer menos observaciones, seguro. Pero entonces, si no son expertos, entonces el observatorio va a hacer muchas observaciones. Entonces que sean inexpertos para tener muchas observaciones y seguir <risa> observando. Oh. No, no, no. Yo creo que el fin del observatorio es lograr que, eh, que no haya razón para que exista el observatorio. Eso debe ser su, el fin del observatorio. No, ¿Qué no. tal mi filósofo? ¿Eh? Este. este filósofo de Norialta está bravo. hoy. Y... Sí, ¿Dónde como... fuiste a desayunar, Memo? ¿Eh? No, filosofía Montaraz. No, hombre, no. Hombre. Vine a desplazar al equipo de Billy Smith. Memo. Viene, pero increíble, afilado. Sí, Memo, mira, tiene razón, sería muy arriesgado para el PAN si no logra ganar la, la elección navarro. Esperar otros no sé cuántos años esperó, como 10 ¿no? Para llegar a, a volver a la presidencia municipal. No nada más es este que se queme o no, sino políticamente el tiempo, el espacio. Y el territorio, ¿no? Pero yo, pero yo creo que ya no van a darse los fenómenos del pasado. Antes, porque los partidos tenían una imagen y una personalidad, este, que, que estaba alineada con una ideología, eso por eso, por eso pasó, pasaron 10 años. Pero ahorita, ahorita lo que importa son los resultados. El pueblo lo que necesita son resultados, independientemente de qué partido lo postule. No, pues está complicadísimo. No, pues... no, yo creo, yo creo que el, el, el, el problema va, va, es mucho más grave. El problema es que la política es un gran negocio. Eh, es un gran negocio positivo o negativo. Positivo en el sentido que es un gran negocio para los ciudadanos cuando tienen un buen gobierno. Y es un mal negocio para los ciudadanos cuando tienen un gobierno que se sirve del de, de poder para hacer negocios particulares y para enriquecerse. Ese es, ese es el asunto que hay detrás de todo esto. Sí. Y a lo que hemos caminado sobre todo desde que se perdió eh, en, pues, en el principal partido que lo hacía, que era el PAN, la parte democrática, cuando llegó y se instaló la partidocracia, pues en todos los partidos, en muchos viene desde atrás, en el PRI por ejemplo. Este, la partidocracia que quiere decir que una pequeña camarilla gobierna todo, todo el partido. Y si se fijan ustedes, eso se ve perfectamente bien a través de las elecciones internas o de las designaciones internas. Si hay procesos democráticos internos, pues la cosa más o menos puede ir, puede ir bien, porque está la libertad de los militantes, de los ciudadanos, para elegir precandidatos. Eh, tener precandidatos y elegir candidatos de cada partido. Si no hay estos procesos, entonces hay designaciones. Y estas designaciones responden a la voluntad cupular de dos o tres personas. Punto. Bueno, a ver, y entonces queremos instaurar regímenes democráticos sin democracia interna. Es imposible. Entonces lo que primero nos tenemos que dar cuenta los ciudadanos, y esto habría que mandar este mensaje a, a los amigos que nos ven, es que sin democracia interna en los partidos no puede haber democracia externa en las administraciones y, y, y, y a nivel general en el municipio, luego en el estado, luego en la federación. Entonces aquí lo que a mí me llama la atención es... Eh, es esta, es esta forma de ver las cosas tan disímbola en el sentido que hay enormes quejas, especialmente de los partidos de oposición, en contra de, de, de, más que de Morena, del presidente, hablando de voluntarismo político y de autoritarismo, porque todo depende de él, cuando no se dan cuenta que a niveles estatales y locales están accionando exactamente de la misma manera. Siendo absolutamente autoritarios, todo depende de una persona, todo depende de lo que decida un alcalde que se potencia y que puede tener las capacidades de, de, de hacer negocios a la vista de todos, eh, promover eh, la apertura de una calle tranquilamente para, para beneficiar a su suegro, etcétera, y, y salvo... Realmente, las protestas que se han originado es, en, en las últimas fechas, de ahí en más van tranquilos haciendo una bola de barbaridades, pero están accionando igual que lo que están criticando. Entonces, a lo que deberíamos de ir es a la congruencia. Si ustedes no quieren y no están de acuerdo... Con el, con el autoritarismo central, con la autocracia que se está conformando a nivel federal, pues la respuesta debería ser una democracia estatal y una democracia local. Especialmente las democracias locales, que son más fáciles de surtir y de, de, de, de, de proponer. ¿Cómo? Pues esencialmente abriendo las posibilidades de elecciones internas, viendo a candidaturas oxigenadas, pero lo que estamos viendo son los mismos de siempre, entonces mientras, mientras se empiece a dar esto, y lo vamos a ver a la hora que empecemos a trabajar más en el filtro ciudadano, eh, así como vienen las cosas, pues lo que vamos a identificar, pues es la cartelización de los partidos, o sea, todos se ponen de acuerdo en, una, en, en, en un montón de personajes que son con los que se han hecho negocios desde hace varios trienios, entonces eso es lo que no debemos de permitir ni en Guanajuato ni en ningún otro lugar. Y hay que empezar por nuestro suelo, hay que empezar por nuestra geología, Carla, y esa geología es no, Guanajuato, nuestra geología política, este, tenemos que cambiarla y tiene que ser, esencial, tenemos que fisurarla para poder tener realmente... Pues al, algunas propuestas democráticas, oxigenantes, nuevas, que, que abran las posibilidades políticas a, a nuevos ciudadanos que, que no vengan a hacer lo mismo de siempre, porque eso es lo que ya no queremos. Y para que, tengan, para que tengan respeto por la ciudadanía guanajuatense, que eso es lo que no hay, lo que no hay es respeto. A la hora que veamos todo el asunto este, pues vamos a darnos cuenta de que no hay respeto. Sí, ¿Tú cómo la ves? ¿Está bien? Bueno, pues yo lo que veo que la, las condiciones en que se van a dar todos los movimientos este, de promoción por cada uno de los candidatos, pues va a ser un movimiento relativamente adverso al entrar directamente en semáforo rojo, en donde las medidas de restricción son más amplias, la obra pública como mecanismo de promoción y de captación de votos, pues de alguna manera se va, se va a estar restringiendo, ¿no? Y obviamente la parte ideológica interna de cómo se seleccionan y cómo llegan a consensos, pues bueno, es, eso importaría mucho a los partidistas, pero a la gente común, pues de alguna manera le importa el resultado, ¿no? Como decía este Memo, que vamos sobre los resultados. Ahora, eh, como planteaba Piri, el hecho de de ya hablar de personas, pues es quizá un poco prematuro, pero responde a la misma lógica de que son los, los mismos cuadros. Entonces es muy fácil identificar eh, hacia dónde van los juegos territoriales, tal como señalaba que era la parte de función de, de Cerrillo, alguien que emigra del sistema legislativo estatal a una regiduría, porque sabe perfectamente que el trabajo que se sí ha venido desarrollando por parte del Verde, pues no ha sido muy significativo que digamos, ¿no? no cabrera, ha cabrera, sí, cabrera. Cabrera Barrón, Cabrera Barrón. Este, y pues bueno, pues como lo veo, pues simplemente como vuelvo a repetir la canción, corro, vuelo y me acelero, es decir, eh, todavía los tiempos eh, eh, llevarán unas dos semanas, tres semanas, no sé cuándo sea el, la fecha inicial de inicio eh, de lo que serían los candidatos, y de alguna manera pues sí estar muy atentos, ¿no? Eh, seguir evaluando objetivamente con instrumentos. Ideológicamente podemos evaluar a, desde el siglo cero hasta el siglo 21, pero se trata de indicadores. ¿Qué indicadores tenemos para evaluar, no? No. Eh, ¿O sí? Sí. ¿No o sí? sí no sí Sí. No, yo creo que hay que más, más que, más que esto, estar atento a los pulsos que se van mandando. Eh, y y, y vamos, vamos a ver el plan de vuelo que hay para esto. Yo temo que prácticamente lo podemos predecir desde ahora. ¿eh? Es la conformación de una planilla hecha para... para eh, producir un nuevo gobierno botín o seguir este esencialmente que no Hablo de la del pan habla de la del pan es que no es la, a ver piri es que no es la del pan son casi todas las planillas o sea la planificación Morena, Morena hace... va a ser lo mismo digamos no es no, no no no no a ver a ver si me puedo explicar así como explica carla también y, y me pueden entender pero pero eh, el asunto es que Acuérdense que el gobierno municipal se da a través de un ayuntamiento, entonces hay que prever quiénes van a estar en el ayuntamiento. Normalmente van a estar el alcalde, sus dos síndicos y unos cuatro o cinco regidores de su mismo partido, porque es el que los gana la elección. Entonces, entonces, quien gane la elección, eh, que, quien tenga, como dice Paloma, el 19% de los votos totales que haya, este va a entrar más o menos en esas condiciones. En contra, no en contra, pero la otra parte del ayuntamiento se conforma con con los con los regidores 1, 2 y 3 de las planillas de los partidos que perdieron. Y este 1, 2 y 3 de cada una de las planillas es importante porque tienen posibilidades de entrar al ayuntamiento. En unos partidos entrará uno, en otro pudieran entrar dos, tres, depende de la votación, evidentemente. Entonces, ellos lo que se fijan mucho, ellos los que les interesa restablecer o continuar en un gobierno botín, les interesa mucho accionar por cada partido político, quiénes van a estar en el, en el ayuntamiento. Porque, por ejemplo, si tuvieran un agente contraria absolutamente al sistema como se está moviendo, pues les va a hacer mucho daño y va a ser muy incómodo porque les va a estar torpedeando las cosas, va a estar informando a la ciudadanía. Va a ser un trabajo esencialmente de oposición, como debería de ser de todos los partidos. O sea, esos son partidos de oposición, tienen que estar este, viendo qué está haciendo el gobernante y Denunciando aquellas cosas que crean que no están bien, cooperando en las que estén correcto y, y, y denunciando las cosas que estén mal. Pero entonces, para evitar esto, se ponen de acuerdo. Es más, se distribuyen los votos y les dicen cuántos votos van a tener para que, porque les interesa que entre el, el primero o segundo regidor o los dos primeros regidores, porque esos dos regidores les interesa, porque esos regidores están de acuerdo en el plan de la, del, del gobierno botín van a ser parte de los negocios trae negocios patrocina negocios y eso es muy bueno para todos los que están en este en este en esta lógica es, es entonces, el pan ¿no? estás hablando del pan estoy hablando sí pues de la planilla que, o, o de la del el pri PAN, también PAN. El, el pri se se ha cansado de hacer eso también entonces entra la del pri y luego se pone de acuerdo y ven que entran tantos del pan todos calladitos se ven muy bonitos y hacen el negocio y van a tener únicamente una parte de oposición muy chiquita y probablemente con poco brío este, intelectual, esencialmente, que pues va a gritar un poco, pero no va a pasarán de tres, de tres regidores que hagan algo de alaraca, pero sin, mucha, sin mucho peso político. Y hay regidores Entonces, capitalistas que compran la regiduría, ¿no? Supongo Vapor, claro. todo de la campaña... Claro, claro, claro, hay todo eso, todo esto se da. Entonces, bueno, pero se da porque no hay una una democracia realmente funcionando abajo. Eh, lo que lo que hay es lo que se llama cartelización de partidos. Entonces se ponen de acuerdo entre casi todos los partidos. Probablemente Morena esté, no no no no entre a este juego o pudiera entrar también a nivel local y les dan cosas. Dice que Marco que hoy ya platicó con los de Morena. Y todo es una faramalla al respecto, pues. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso y ser, y, y a ver, que no haya, como se dice en el PAN, que no haya ilusos para que no haya desilus desilusionados. Entonces verlo con mucha objetividad y darnos cuenta cuál es el fenómeno. Este fenómeno es el que tenemos que desterrar. No va a ser fácil ni probablemente se logre en las primeras. Eh, eh, lo, que, lo que sí tenemos que hacer es ser muy claros para ir presenciando el plan, el plan que se tiene. Y eso lo vamos a ver, sobre todo cuando analicemos las candidaturas y sí, uno y dos de los partidos que tienen menos posibilidades de eh, uh -huh. ganar la elección. Y cómo se van ajustando y cómo se van moviendo y, y van a ver que van a ser gente que le gustan los negocios desde la política. Por eso es importante analizar en el filtro ciudadano estas candidaturas, especialmente a regidurías 1 y 2 en los partidos chiquitillos. Por ejemplo, proyectos Cabrera va en el número 1, pues ya sabemos qué plan trae. no Y así, y así podemos ir viendo este, los que vayan saliendo este, y sobre todo si son políticos que han, que han estado ahí en el pandero en los últimos tres trienios, por lo menos. Este, van a ver, porque aparte de, decía mi ideólogo panista, Carlos Castillo Peraza, que eh, los sistemas empiezan a derruirse cuando los políticos pasan de la, de, de la hipocresía al cinismo. Y, y en este caso, lo que estamos empezando a ver es precisamente lo que decía Carlos Castillo. Discúlpenme que hable de Carlos Castillo, pero se me hace que era una, una de las gentes con más luces para analizar la política mexicana. Eh, y en este caso, pues estamos viendo que ya, más allá de la hipocresía, de decir somos, sí somos eh, demócratas y miren y estamos haciendo esto, no, ya está, ya actúan en, en pleno sí mismo. Y, y esto se va a ir viendo, se va a ir. Este, presentando con con con con toda crudeza ante la ciudadanía guanajuatense. Creo que en este sentido el trabajo del observatorio va pues a ser indicativo. Miren lo que estábamos diciendo aquí está sucediendo, se está corroborando. Decíamos que iba a haber malos candidatos o pensábamos que iba a haber malos candidatos. Miren, aquí está el candidato 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el de los regidores. Estos y estos y estos y estos y estos. Pero bueno, hay que hacerlo y, y hay que exponer esto. Es, es muy importante para que la gente se vaya dando cuenta. Aquí lo peligroso también es que la gente que está dentro de los mismos cuadros, digamos, reproduciendo las mismas eh, acciones durante tres, nueve años, diez años, eh, en la práctica no han generado resultados. O sea, El caso que tenemos de, del verde él pudo haber solucionado los conflictos desde que era delegado, desde que era regidor. ¿Quién? Y la práctica... Eh, eh, Barrera, ¿no? O, o padrón, no, no sé cómo se llama. Cabrera Barrón, pero es Ay. dentista. Es dentista, no sé. No tiene nada que ver en Oigan. medio ambiente. Carla Blum sí tiene que ver en medio ambiente, pero la otra es dentista. No, es a lo que me refiero, que dadas las características de cómo están los pesos y cómo va a estar la negociación dentro de los partidos, existe una alta probabilidad de que esta persona llegue a, a la parte de la regiduría, ¿no? Y lo preocupante es que no va a resolver lo que no ha resuelto en 10 años, pero sí eh, tiene la habilidad para ir sorteando eh, todas las tempestades sin meterse en el problema, ¿no? Eso es lo peligroso. Porque ¿de qué va a servir que tú preveas que eso va a pasar? Eh, y eh, son gentes que están muy sujetas a la crítica, ¿no? A ver, nomás quiero hacer una pequeña observación. El doctor Arce hizo una excelente disertación. Hoy no voy a sacar a Reyes Heroles porque era otro hombre con el sistema político mexicano. Pero la actualidad y la realidad hoy, hoy, hoy, estamos en el 2021 que viene a la vuelta de esquina, hay una crisis económica, hay muchos fregados, si hay una crisis económica, ahora sí hay, entonces todos estos tipos, ¿cómo crees que no van a pelear los 45 mil pesos de sueldo más un asistente, más coche, gasolina, teléfono, por Dios, van a pelear eso, como dice Carlos, no van a buscar el beneficio del pueblo, quién es Alana y sus padrinos, que les van a estar colocando, pues viene a beneficiarse con el Guanajuato Botín. Por ejemplo, si así sucede, el Cimapac, que sabe dar unas manos, va a cambiar de manos, porque ahora al Lalo Trujillo trae a este muchacho Chávez y al, y al Pepón de Arietes, y quieren quitar a este muchacho joven, se va rápido, al, no, al presidente del Cimapac, ya lo ávila. quieren quitar. Entonces, ávila. Eso. Ávila. Son unas concertaciones que se están viendo hoy en Guanajuato. En el otro lado, ¿ves? Vamos a pensar, Castro Zarrillo viene con el PRD PRI. Castro Zarrillo era muy mal administrador, pero como político se entendía, mira que yo lo critiqué todo el tiempo, pero como operador político va a ser un honor de muelas, si así sucede Carlos Arce para la zona sur, ¿eh? Es un tipo que le, le juega bien. Entonces, yo lo que quiero es que, que en el programa la gente analice quiénes son los posibles candidatos que se van a enfrentar. El que ya anunció su planilla y ya se las puse, no se dejé y está circulando a nivel eh, municipal, es la planilla del señor Alejandro Navarro, que es interesantísima la que saca, ¿no? Marta Delgado del Yunque, como síndica, sustituye a Ana Castro, repite Cecilia Paul, que es la esposa del señor Ricardo Narváez, y otras dos gente, una que es cuñada de él. La planilla de él es muy interesante. No he visto las otras planillas. Pero Loya va, ¿eh? Esparza. Loya va. Ya lo anunció y ya me lo dijeron ayer. Loya va y Jeffil ya pidió que lo apoyen, ¿eh? Entonces, estás viendo lo que ya es bien presente. Ahí se las dejo de tarea a todos ustedes. Carla está pidiendo una palabra Carla Piñón, de blum, blum. Hay que escucharla. Yo tengo una pregunta nada más. Este, ¿Hay algún... Frente ciudadano que realmente esté o algún candidato independiente que venga realmente de la ciudadanía sin apadrinamientos y realmente se requiere tanto dinero. Bueno, sabemos que todas estas personas les están inyectando ahí un montón de lana para estas candidaturas, pero hay alguna posibilidad de tener algún candidato independiente desde un frente ciudadano de oposición ante todas estas pues acuerdos de política que ya tienen porque no sé cómo llamarlos, no sé otra manera de, de llamarlo más que un acuerdo de política en estas relaciones y en estos vínculos que tienen incluso entre partidos, ¿no? O sea, no nada más entre candidatos, sino también entre partidos y como nos decía Carlos, o sea, ya saben y los votitos, ya saben para quién van. ¿Cómo, cómo se podría resolver esto, Carlos? ¿Cuál, ¿Qué otra manera hay? Arce, que es el especialista. Así es. Pero, pero, ¿cómo? A ver, ¿cómo, cómo está tu planteamiento? Un candidato ya. independiente. Ajá, un candidato no, independiente. Ya, no, no, ya Ajá. no hay posibilidades de candidatos independientes. Es muy difícil, es muy complicado. La verdad es que el sistema está hecho prácticamente... A ver, el sistema está eh, hecho ley, por los ley. partidos políticos. La ley está hecha por los partidos políticos para que sea complicadísimo a, este tener candidatos independientes, para que sea complicadísimo primero hacer partidos políticos y segundo hacer este, tener candidatos independientes. Y ya cuando hay candidatos independientes, la verdad es que el desfase que hay en, en, en cuanto a organización y todo entre los partidos vigentes y, y pues no, no te da posibilidades de competir realmente, estás en una competencia absolutamente desequilibrada. Entonces todo es está hecho para para que compitan los mismos y para que los mismos tengan garantizada su permanencia en, en el ambiente, en el ambiente político reinante, eh, a diferencia de otros países donde se pueden conformar rápidamente alianzas o nuevos partidos. Como el que formó Macron rápido, por ejemplo, en Francia, en fin. Eso no, no, no, no se puede dar en México, no está así hecho. ¿Por qué? Porque vivimos una cartelización de los partidos políticos. Están todos de acuerdo. O sea, los partidos políticos en general ya no están en contra de unos a otros, este, sino que... Eh, en las, en las campañas los ves criticarse, los que están en el gobierno como oposición lanzan algunas cr críticas que ya son casi intrascendentes, pues ya todas te las sabes, no van al alma del asunto, ni mucho menos. Entonces, pues ya sabe que cada uno que es un teatro, en donde cada quien sabe qué rol juega. Entonces a ti te to toca ser el malo, a ti el regular, tú eres el bueno. Y entonces, ante eso, pues yo te doy esto, te entrego esto. Cuando tengas problemas de esto, pues te, te, te, te ayudo. Vas a tener posiciones en mi gobierno, vas a tener concesiones de este tipo. Este, todos los asuntos que me traigas, te los resuelvo. Y entonces pues se vuelve una maquinaria de hacer negocios entre toda la clase política. Y ese es el problema. Nuestro problema es la clase política. Nuestro problema no es el PRI o el PAN o Morena como tales. Nuestro problema es la clase política que nos está gobernando. Los problemas de México son de clase política. No hemos podido salir de eso. Estamos prácticamente 100, 120 años atrás de, las, de, de los países eh, desarrollados. Porque esto ya sucedió en Inglaterra, en Francia, en, en Alemania, en otros partidos. En, en Inglaterra, en el parlamento inglés había una ventanilla donde los parlamentarios iban y cobraban por su voto porque había ahí gente que les compraba el voto para tales asuntos y ahí se pagaba y, y daban su voto y comprometían su voto. A esos niveles llegaron en Inglaterra. Claro, hace 150 años y todo eso se fue transponiendo, la ciudadanía fue... Tomando más fuerza la democracia, etcétera. Y no digo que ahora no haya problemas, pero eso ya ya no está discusión. Aquí sí, porque a ver, me regreso otra vez el asunto. ¿De qué se trata todo este asunto? Pues de tener buenos gobiernos y así como estamos, pues no vamos a tener buenos gobiernos y con un problemón tan brutal como es el asunto del COVID y todo lo que nos va a dejar este, como Estela, que es un problema económico muy serio, requiere de buenos gobiernos, de tal manera que si no tenemos buenos gobiernos, pues no vamos a sacar adelante esto, y ahí sí vamos todos, ¿eh? o sea, no podemos decir, no, pues hay que se hagan bolas los políticos, y pues nosotros al cabo ahí vamos, no, pues eso nos va a afectar, y la forma de salir antes de esto es teniendo mejores gobiernos, si tenemos peores gobiernos, pues en una de esas no salimos, lo que estamos construyendo pues es realmente una historia de fracaso brutal para Guanajuato, para la ciudad de Guanajuato. Eso es lo que viene. Lo que yo veo es que, ja, que Carlos Arce ya tiene su gallo detrás de él. Sí. Que sí claro, él va a votar, ahí. creo que va a apoyar a Navarro. No, no, tengo <risa> mi gallo, nada más. Tiene su gallo. <risa> y es un gallito claro, de A ver... Porque qué no le preguntan a Carla Piñón si entendió la contestación que le dieron a su pregunta? Porque son tan desatentos. Ella sí nos explica las fisuras y nosotros no somos capaces de preguntar a la maestra Carla Piñón de Blum. ¿Quedó contenta con la respuesta o hay alguna otra duda? No, entendí, entendí muy bien la respuesta. Entiendo que las prácticas particularistas y clientelistas, como que son ya de costumbre de los gobiernos que hemos tenido, son, en cierta manera, también aceptadas por nuestra sociedad, ¿verdad? Y eso ayuda un poquito a entender la democracia o los gobiernos democráticos locales que tenemos. Pero, pues, no sé, siempre, ya saben, yo en mis utopías <ríe> y en, mis, en mi corazón <ríe> este, utópico, pues siempre... Creo que sí debe de, de, de haber alguna manera y, y tenemos que entender alguna cosa, que para, para entender un gobierno local democrático sí tendríamos que poner atención también en la forma en la que queremos hacer el, o en la que hacemos el gobierno local. Entonces, mientras no se entienda eso, creo que ahí sí va a ser, uh, vamos a seguir con el mismo problema. Estas, estas personas que ya están, como lo explicaba Carlos, ya no puede entrar nadie más porque ya están designados. pues entonces, ya ni siquiera la, la. ¿Para qué queremos votaciones? ¿O para qué queremos esta democracia representativa? Si ya ellos van a hacer lo que ellos quieren y, y el poder está en manos de unos cuantos. Entonces, pues realmente es, se me hace como un chiste, incluso para la sociedad. ¿no? ¿Ya, ya para qué votamos? Si ya saben sí. quiénes van a quedar. Y es muy, de, es muy decepcionante. Sí. Tiene mucha razón, Carla. Pero fíjate, te voy a decir algo en Guanajuato se va a presentar un fenómeno inusitado, Carlos, inusitado. Y estamos hablando que es un programa que hacemos para la ciudad de Guanajuato. Somos observadores de la ciudad de Guanajuato, Memo. Sí. Fíjate bien, los que se dice que aspiran a hacer los próximos ayuntamientos con su alcalde respectivo. Y es muy interesante si analizas las personas de cada uno de ellos, Carla. Analízalas uno por uno, ¿eh? Y te vas a dar cuenta de que lo que dice Carlos es tristemente real, es trágico lo que nos espera la ciudad de Guanajuato con las gentes que ves apuntadas a ser candidatos a presidente municipal y ya no no por Guanajuato botina más sino también hay gente que no tienen capacidad para ser presidentes municipales, capacidad ya olvídate moral capacidad y el reto que tienen gente yo quisiera ver cualquiera de ellos Oiga, señor Blum, ¿me podría explicar esta fisura? Ninguna, ya han preocupado de otras cosas. Oiga, señor Carlos, usted que es ideólogo, podría. Oiga, doctor Uri Esparza, usted que conoce el medio ambiente. Oiga, Memo, usted que es un fascineroso guerrillero de la... Nada, ellos están aislados y están metidos con su club de cuates. Y eso, a Guanajuato hoy no le pronostica nada, nada bueno para el futuro. Esa es la tristeza que estoy viendo yo como un ciudadano más de esta, esta maravillosa ciudad. Es o sea, los, los proyectos que traigan, no es, va a ser muy difícil conocerlos porque al final de cuentas mandan maquilar su programa de gobierno y como hemos venido evaluando, no hay congruencia entre lo que hizo una consultoría externa con la realidad de la consulta, ¿no? Así es. Tenemos desfazamientos en proyectos y en, en en recursos y reasignaciones y no se cumplen las metas establecidas, ¿no? Oigan, ¿ustedes creen realmente que les interesan los proyectos y todo lo que proponen? Pues ¿De verdad creen de que ¿no? les interesa eso? No creo. No, no. Bueno, lo que pasa es que te lo piden para registrarte y ahí van y lo registran y punto. Pero la verdad es que atrás de eso, yo sí se los puedo decir, no les interesan. Podría pues haber algún tipo de, de castigo eh, ante el no cumplimiento de compromisos establecidos, ¿no? Ah, muy fácil. El, el, el, el primer castigo es la, la no reelección. O sea, si tú juegas una posibilidad de reelección, acuérdense que no es reelección, sino es posibilidad de reelegirte. Pero si no cumples, si no está sustentado y, y no hay avances en tu, en tu proyecto que presentas, pues lo lógico pues es que no lo relijas. Vamos a ver, pero estaba pidiendo la palabra Carlos. Adelante Carla, por favor. Hablando de la posibilidad de reelección, hay algo que se pueda hacer ustedes que son la mayoría abogados, con, por, porque es algo que a mí me molesta mucho como ciudadana. Ver al señor Navarro que está usando todos los medios habidos y por haber, hasta TikToks ridículos, este para hacerse para seguir su candidatura entonces, o para, es, lo está usando como, como un instrumento de, de candidatura ya, o sea, ya está presente y quiere seguir y quiere seguir y aferrado al guajito, ¿no? Hay algo que se pueda hacer en contra de esto porque, digo, los otros contrincantes aún no empiezan con su, con todo este proceso de, de darse a conocer, pero el señor ya está. Hay algo muy chistoso que, que y, y volvemos a, a, a, a darle la razón a Carlos en todo lo que él dice, hace unos días anunció que van a poner un campo de golf en Calderón. Imagínense. <risa> ah, puras en junio ya empiezan los trabajos. Pero así es. Bueno, bueno yo lo que he visto en los últimos años en la política nacional es que respecto a la clase política, se discurre por un lado que hace falta que sean profesionales de la política para que haya acuerdos porque recuerden que hace 10-15 años llegó un momento en que estaba parado la legislación porque no había acuerdos entonces eh, pero le echaban la culpa a la falta de profesionalización entonces todo ese discurso llevó a que hubiera en la ley la posibilidad de reelección entonces pero frente a eso si pensáramos, no, no, que no sean nunca profesionales, que sean ciudadanos, que vivan intensamente la ciudadanía cotidianamente y, y ya, no importa que y no conozcan las reglas del poder. Eso, así vivían los griegos. Los griegos prohibían que la gente estuviera más de una vez en el gobierno. Se trataba de un honor de llegar a servir a los demás. Hoy ni tenemos el honor, ni tenemos a los profesionales. Tenemos una bola de bandidos que han hecho de la política su negocio particular. Eso es lo, lo triste. Oye, Memo, imagínate que te dan 150 mil pesos de moche mensual. ¿Te rasgarías ser presidente municipal? Sí, es, es una pregunta. Sí, sí, sí, pues, sí. ¿Eh? sí claro. <ríe> pero, pero bien, ahorita me lo preguntas si y no tiene mucho chiste que yo diga que sí. Me lo voy preguntar a <risa> 20 años cuando tienes por delante una vida y, te, y a lo mejor dices que no, pero, pero la verdad es que en el fondo qué bueno que, que llegaran a los puestos de elección popular gente que no hubiese estado en la política y que en los puestos de operativos y de administración estén especialistas. Es decir, que si hay una carrera una carrera gubernamental para hacer carrera en el gobierno municipal, estatal, federal, y que las cabezas sean las que cambien con ciudadanos, aunque no sean especialistas, aunque nunca en su vida hayan estado al frente de, de, de, del gobierno, pero que tengan un proyecto que pueda mover a la sociedad. Yo creo que así debería ser mejor. Teóricamente suena mal. Recuerda que se trató a hacer el el servicio exterior de carrera eh, y en la práctica es, son manipulaciones para la selección de los aspirantes, ¿no? No, eh, no, no, no, no confundas. Eso no, no. Por, El servicio sí, civil es de carrera lo empezó... Totalmente manipulado. No, no, no. El servicio civil de carrera lo empezó Fox, en la emisión de Fox. Sí. Y sí, claro. la, el objetivo era cuidar la burocracia gente capacitada, crea, es el político no ese se hace a base de golpes y de fracasos lo más que ahora el político no, es a lo que me refiero que el servicio exterior de carrera como fue creado precisamente es para que hubiera equidad y estuvieran los que mayores habilidades tuvieran obviamente concursando mediante un concurso de oposición sí. en la práctica ese tipo de concursos están totalmente manipulados mm. porque al final de cuentas eh, la opinión final es del jefe inmediato y él va a definir si el estilo de liderazgo que tienes va compatible contigo. Y siempre entran los otros cuates, ya con el examen ya puesto, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, aquí la, la parte de democracia yo siento que va ligado, la parte económica con el poder político, fundamentalmente los, la estructura de lucha de clases. Y los aspectos territoriales de los caciques en el lugar, ¿no? No ha variado. En la práctica, el mismo poder económico, tú señalas un empresario y acercó a esta gente, son los mismos empresarios. Aquí es como poner los límites y haya mayor equidad de distribución del ingreso, ¿no? ¿Por qué? Porque tú decías, le preguntabas que si él recibiría 180 mil dólares, ¿no? Hasta eso no, 150, no le metes dinero 150, atractivo. En ¿eh? moches, 150 No, bueno, en la práctica es, es un problema muy complejo, ¿no? Interno de, de caciques y de juegos territoriales que eh, no ha podido ser permeado por una participación social eh, independiente, ¿no? Debido a que los tiempos pasaron, ¿no? Había tiempos por parte del, del Instituto Electoral que en los excesos, que está incurriendo ya de promoción el propio presidente ya debe de actuar sobre multas al partido, ¿no? O sea, todavía no, no, no son los tiempos no se abren eh, las convocatorias o yo públicamente no he visto entonces ya está empezando a utilizar recursos públicos en beneficio de un futuro inmediato que es la reelección, ¿no? no bueno, no, es es, el vestido, el vestido claro. de charro es claro que hay actos anticipados de campaña, saber pues qué hacen los partidos políticos, pues si están de acuerdo en todo, pues se van a hacer tontos también. Ese es el problema. Y de, respecto a lo que tú hablas, Javier, del de, de, de servicio civil de carrera, es una manera de destruir los planes del, eh, de, del gobierno Botín. ¿Por qué? Porque parte del botín es el gobierno completito, por eso no se ha podido instaurar o no se pudo instaurar en tiempos de Fox a plenitud el servicio civil. ¿Por qué? Porque había mucha presión para posiciones y si había un servicio civil, pues metías filtros para que entraran gentes con perfiles y, y no en base a, a un historial partidista. Entonces pues, se frenó eso de manera sustancial. Pero si ves Estados Unidos y todos los, los países más, más avanzados, tienen, tienen precisamente servicios civiles este, de carrera muy potentes, eh, muy bien organizados. No se diga Alemania, por ejemplo, el propio Inglaterra, en fin, Francia, con la ENA, la Escuela Nacional de Administración. Sí, sí, pero estamos pero, a 200 años luz. Bueno, por eso, es lo que yo vengo diciendo, andamos 150 años atrás nosotros, entonces estamos, estamos como, como esos países hace 120, 150 años. Bueno, pero pues nosotros tenemos que darle la carrera a esto, porque si no, pues vamos, vamos... Una pregunta, grande. Carlos, más, a ver, me gustaría porque siempre diletancia entramos de que Europa, que, sea, que cualquiera de los candidatos que he mencionado, le preguntaras de la si ya visitaron por lo menos la biblioteca Armando Olivares y si la conocen ya con eso me conformaría si la conocen doctor Esparza está cerca de tu casa la bueno, yo la veo diario pero no se me pega nada nada más la veo desde el balcón pero hablo de sí. los candidatos, oh, los okay. candidatos. Es, es, es muy bonita, muy bonita. Es un, hay restauradores hay libros eh, un, pero, día, un día hay que hablar de eso lástima que ya se nos murió nuestro amigo que estaba allí que era sí genial es. realmente pero pero pero bueno a ver entonces simplemente para terminar sí. sin, a nivel local se podría conformar un servicio civil de carrera sin ningún problema con un reglamento interior muy escrito, muy escrito. desde el ayuntamiento el, el ayuntamiento tiene capacidades para ello por qué no se hace pues porque no, pues imagínate todos los compadres, amigos y operadores políticos que quieren luego una posicioncita en el municipio. ¿De dónde sacas posiciones? Porque gran parte de esto se convierte en promesa para darle un pequeño estímulo, dicen ellos, este, a los colaboradores de la campaña. Y entonces les dan posiciones que 20 mil pesos, 15 mil pesos, etcétera, que son muy buenos. Y, y, y por eso es gobierno botín también, porque el botín es el propio, la propia organización. El recurso humano. El recurso pues, humano sí, que entra. Pues sí, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues ahí antes de poder este, eh, aplicar para una posición, pues está el Instituto Matías Romero que trae el control y tienes que ver... Este qué, cuál fue su carrera ahí qué cursos tomó, etcétera, etcétera. No está tan sencillo. En el caso del INEGI, que es otro que tiene este asunto muy bien, muy bien armado, eh, pues también hay atrás toda una infraestructura y por eso se conserva eso y está funcionando bien esas pequeñas partecitas de la administración pública y, y, y no le han podido meter mano al asunto pero todo lo demás pues es tierra, de, es tierra de, de, de botín y así se utiliza como tierra de botín. Ese es, ese, es, ese es uno de los problemas graves. Pero se podría implementar sin problemas a nivel local teniendo un reglamento de servicio civil de carrera para el municipio de Guanajuato. Eso sí se podría hacer. El PAC tiene una escuela de, de, de formación de cuadros que está, que la preside Elías Villegas, es del Yuque. Ahí están los cuadros principales del PAN. Bueno, pues este ya, ya llevamos a una hora 15 minutos. Le voy a pedir ya vámonos. A, a Lolita, que, que no ha hablado hoy. Que, no, nos... Es que nos diga cómo están que nos diga cómo están los, los, este, los comentarios. comentarios también. Comentarios. Y Tolomeo, no parece Tolomeo. ¿Paco Montiel Tolomeo? No, no, no, no ha llegado Paco. Es demasiado sí. temprano. <risa> <risa> <risa> ¿Y, Hola, ¿y qué la tal? guerrillera? Carla, ¿dónde la dejaste la guerrillera? Creo que iba a descansar hasta después de, de enero. <risa> Está recargando <risa> pilas. Ah, qué bueno, qué bueno. bueno. Vamos a escuchar a Lolita. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No, estaba escuchando eh, porque venía eh, en camino, pero ya, ya ya, vi, ya estoy aquí. Eh, los comentarios muy buenos eh, de todos ustedes. Carlos Arce, felicidades siempre. Con, con, como que el dedo en la llaga de lo que está pasando en Guanajuato. Carlita, igual todos. Javier, el Piri, Santibáñez y Memo. Eh, siempre diciendo cosas que realmente podríamos, como sociedad, hacer un cambio definitivo. Esto es unión entre la sociedad y creo que eso es lo que nosotros nos permite como observatorio a apuntar a lo que está bien y lo que está mal. Y efectivamente, Carlita, una de, los, de las preguntas que tú hiciste hace rato, de que si podría ser un ciudadano eh, independiente. Sí, sí se puede. Sí se puede. Eh, ya, ya se vio, se vio en Guadalajara con este muchacho que se lanzó para diputado local. Y bueno, yo creo que esto es cuestión de que la gente la gente eh, pudiera eh, y quisiera hacer este tipo de cambio y darle la oportunidad a otras personas que realmente, como dicen, no son políticas, pero tienen ganas y amor por su ciudad, por su estado y por su patria. Entonces, eh, yo creo que sí, sí es necesario, aunque como dice Carlos, hay muchos muchos candados, muchas, muchas este, trabas para un candidato independiente. Le piden de un día para otro que junte no sé cuántas firmas, etcétera, Pero creo que no, no, no hay cosa que no sea posible y yo creo que sería cuestión de que la gente se aventara, se analizara realmente quién sería uno de los candidatos ideales, por lo menos que quisiera a su estado. Y yo siempre le he dicho, bueno, si a un funcionario, igual que a mí, igual que a los que somos trabajadores, nos están dando una paga por un servicio, ¿por qué robar? Ya estás recibiendo una remuneración por ese servicio que tú estás prestando. Entonces no tienes por qué robar, pero bueno, eh, ya lo estamos viendo que la gente que se apunta para esto, los compromisos políticos eh, que se tienen, pues es para recuperar, por decirlo de una manera, recuperar entre comillas lo que invirtieron para, para ocupar un puesto o un cargo político público. Pero bueno, eso ya se los dejamos de tarea a la ciudadanía, de que a final de cuentas somos todos los ciudadanos los que decidimos ¿Cuál es el gobierno que queremos y a quién es la persona que queremos que esté ahí? Y claro que sí, hay, hay varios mensajes. Eh, Juan López dice, buen día, creo que sería genial programar una caminata invitando a todas las asoci asociaciones civiles y colectivos de la ciudad en pro de checar el uso de suelo. Ya lo comentaste, Carlita, y, y eh, no, la verdad que está impresionante esa grieta que, que aparece. Eh, Leonora Villegas dice, buen día, lo que están proponiendo, lo que está proponiendo Siliceo es que exista un servicio político de carrera para los aspirantes a cargos de elección popular. Es pregunta, Memo, es pregunta para ti. ¿La quieres contestar? No, bueno, en mi intervención la, la contesté. Yo digo que debe haber un servicio civil de carrera en el gobierno municipal, en el gobierno estatal y en el federal, pero los puestos de elección popular que están designados por la ley, esos no, esos que lleguen, los que quieran y tengan un proyecto para la ciudadanía. ¿Sí? Esos no tienen por qué estar este, capacitados. Eh, aunque no sepan con que sean ciudadanos. Muy bien, este Memo. Eh, Micaela manda felicitaciones, una manita con el dedo arriba y aplausos. Leonora Villegas dice, ningún partido practica la democracia al interior de sus institutos. Eh, Leonora Villegas dice, desde mi perspectiva, uno de los principales indicadores para, para evaluar son los avances del Programa de Gobierno Municipal 2018-2021, paralelamente revisar el balance de los trabajos en comisiones y el desempeño de los ediles y funcionarios públicos. Juan Carlos Pérez nada más que está viendo el programa. Esteban Roberto Loya Mendoza lo está viendo. Carlos Macías Tinoco dice: difiero de los panelistas en relación a las posturas que deben sostener los integrantes de una planilla electa para un ayuntamiento con independencia al partido a que pertenezcan cuando entran eh, dentro. Perdón, cuando entran cuando partido que cuando entran en funciones deben actuar dentro del ayuntamiento sin, sin defender ninguna bandera, sino solo apegados a derecho en sus responsabilidades y en defensa del pueblo. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? ¿Carlos? Bueno, pues, es, <risa> depende. A ver, el, el sistema está hecho para que haya un partido gobernante adentro del... Es un sistema parlamentario. Uh, Adentro del ayuntamiento hay un, hay, hay, hay un gobierno eh, y los demás son oposición. Eh, evidentemente tienen una relación con sus partidos políticos y los partidos políticos con su ideología y las ideologías son diferentes. Tienen matices, tesituras diferentes. Eh, así está, así está visto. Esa es la visión de, de, de cómo funciona el sistema. Entonces, el partido gobernante que está llevando a cabo, o tratando de llevar a cabo su programa de gobierno basado en su ideología, pues se confronta dentro del ayuntamiento con los demás partidos que tienen ideologías diferentes y propuestas diferentes, matices diferentes, programas diferentes, y hay ahí una rica variedad de ideas de donde se pueden enriquecer este, muchas de las propuestas. Así debería funcionar. Y evidentemente los demás son los guardianes de que, de que se esté actuando bien y de que no haya este, eh, eh, eh, cuestiones relativas a corrupción. Cualquier corrupción se debería de denunciar ahí adentro del ayuntamiento por los regidores de oposición. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado que todos se ponen de acuerdo, todos traen negocios... Y pues deja de funcionar el sistema. Ese es, esa es la problemática que hay en el, en el, en el, en el municipio. Hay que regresar a el, al anterior sistema, precisamente, en donde donde la oposición es oposición, realmente. Eh, hay que prefigurar esas oposiciones. Es, ese, es, ese es el asunto. Ahorita no, no, no lo hay. Pues ese es el sistema botín. Todos están tomando botín del gobierno y todos están muy contentos y dejan hacer lo que sea, salvo cuando algunos ya se so, ya quedan, quedan este, verdaderamente sorprendidos de la cantidad de negocios y la, de la bola de barbaridades que hay, entonces sucede como lo que sucedió con el PMEUDet y, y hubo ahí realmente una rebeldía dentro del ayuntamiento, ¿no? que eso marca una cuestión importante al respecto muy importante en Guanajuato. No hay que desoír eso. Fue algo muy, muy importante que se dio. Entonces, ahorita y hay que verlo. Qué bueno que se me viene a la mente esto. Eh, si se fijan cómo se está construyendo la planilla azul, se está tratando de construir con personajes que El no vayan. Pan. Sí, que no vayan a en un momento dado. Hacer problema para luego pasar alguna iniciativa, o sea, con gentes absolutamente leales, absolutamente leales. Por eso es donde baja la arena Castro. Y otros que pudieran estar ahí, que no, que no, que no, que no le para... fidelidad al presidente municipal. Cierto. Tienen que tener fidelidad a la ideología de su partido no al presidente municipal, lo que pasa es que como no, son, no es partido político sino es franquicia corresponden al dueño de la franquicia es una, es realmente dramático y trágico para todos los ciudadanos esto que está sucediendo ¿eh? yo te nombré la pareja Delegado Zárate una de síndica y el otro en director de medio ambiente ¡ay! ¡échate esa bola, esa trompa uña! ¡échatelo! Es de increíble. Ay, es, es muy triste. Así, es, así es, Carlos. Es, una, es una, una lealtad, pero para sus propios intereses y para su claro. gobernante en turno. Entonces, no es una lealtad ni a su partido ni a los ciudadanos, mucho menos a, no, a toda la población guanajuatense. Es, es, triste, una lealtad, la es una lealtad con la alforja, con los bolsillos. Esa es la así lealtad es. que pregonan. Aquí dice eh, Gustavo López Lain, ¿qué dice? Leonora Villegas, Leonora Villegas, ah, sí, este, le Javier, dice, sí, dice, no, no. prueba de ello son las alianzas. Eh, Gustavo López Lain, todos los aspirantes a integrar un ayuntamiento deberían someterse a una evaluación de capacidades y habilidades intelectuales sí, y psicológicas. Sí, <ríe> sí. Muy buena. Muy buena. Juan es una propuesta para el filtro, ¿eh? <ríe> Exactamente, sí. Muy, bu muy buena este, el filtro va propuesta. a ser sensacional así es Juan Roberto Jasso Oviedo dice concuerdo con lo comentado por Carlos Arce las candidaturas independientes están diseñadas legalmente para que sea difícil tanto registrarse como competir y aún más con el tiempo dentro de la pandemia en que no se no se flexibiliza el tiempo para realizar campaña Sí, ya lo, ya lo comentamos efectivamente Buen día, creo que sería genial programar un, mm, es que respondió este, no eh, le, sí, Juan López es muy buena idea, le dice Mario Rodríguez Llebra. Eh, mm, Piñón, Gustavo López Line, excelente propuesta para el filtro ciudadano, le contestó Carlita. Y bueno, esos son, son los comentarios que, que aparecieron ahorita aquí en, en siguiéndonos en WhatsApp. Muy bien, nomás más eh, quiero informarles a ver, la yo denuncia les quiero... que se presentó en el Instituto Electoral de la Nena Castro contra Tey Garza sí fue admitida eso es para que vayan apuntando lo que se viene para enero Excelente eh, yo les quiero hacer una pregunta, a ver, por ejemplo cuando, cuando están, estamos hablando y comentan acerca de candidatos independientes cuando un candidato que quiere este, llegar a ocupar el puesto de presidente municipal, pero que exactamente hay muchos candados, hay una serie de situaciones que a veces no pueden lograrlo, y cuando se trepan en un partido, que es el que los invita o es el medio con el que pueden llegar, ¿sería óptimo? ¿Cómo ven esto? ¿Alguien que quiera pues depende del partido. Sería, sería lo ideal, más sin embargo las cuotas dentro de los partidos están muy este, escasas, ¿no? ya o sea, Sería lo ideal de que no de que hubiera, que el partido político operara de una manera en beneficio de la comunidad y de que su evaluación ningún miembro de los que están dentro del partido cumple los requisitos tomara al independiente, ¿no? Pero es muy utópico, ¿no? Es correcto. Sí, Carla es muy utópico hablar. Carla quiere hablar sí, yo creo que en este caso la relación que se presenta pues sería como de intercambio ¿no? y sería un intercambio oculto de recursos por estos acuerdos de política entonces de esta manera quienes decidan incidir en las políticas municipales tendrían que enfrentarse a un entramado muy fuerte de un poder pues poco transparente y muchas veces dudoso ¿no? entonces sería bien complicado Claro. A ver, yo, yo lo que quisiera plantear es la posibilidad utópica, si quieren, que se podría dar para un partido que realmente hiciera un planteamiento serio de política seria. Imagínense un partido que de repente diga, ya entendimos, entendemos lo que se requiere, cómo construir un buen gobierno, cómo abrirnos a los ciudadanos y convocamos a la ciudadanía para la integración de nuestra planilla. Acuérdense que no se trata de presidente municipal, Lolita, se trata de una planilla. Hay que integrar toda una planilla para el ayuntamiento y así abrirlo a la ciudadanía, abrirlo a profesionistas, a universitarios. Hombre, si, si sobra algo en esta ciudad, es ese tipo de, de, de, de talento. Una ciudad universitaria como Guanajuato, tenemos un montón de gente que debería de estar en el, en el ayuntamiento, que es muy superior, pero muy superior intelectual y éticamente a los personajes que ahorita están en el ayuntamiento. ¿Y dónde están? Pues no quieren saber de política, no hay opciones dentro de la política y pues están este, realmente en sus, pues metidos en sus trabajos universitarios, en sus trabajos profesionales pero, hombre, hay grandes ingenieros, eh, abogados, este, eh, ahora ya hay también economistas, politólogos, etcétera. Bueno, eh, que de repente se abriera esta opción y se conformara una planilla totalmente novedosa, con nuevas caras, con nuevos personajes decididos a participar en la política local. Y puede ser un pequeño partido, ¿eh? no necesita ser uno grandotote, bueno, Mírate. ahí se abriría una opción, Piri, una opción. Sí, Entonces, sí. Haríamos, haríamos, bueno, el dicho este que dice que en tierra de ciegos el tuerto es rey. Si dentro de todos los partidos acartelizados, donde no están pensando más que en los negocios, apareciera una opción realmente ciudadana, bueno, yo no sé, yo no sé si ganaría, pero yo estoy seguro que sería novedoso y tendría muchísimas posibilidades de tener un primer buen resultado en una elección. A ver, Carlos, cayendo en la utopía, porque me gusta tu utopía, imagínate, yo estoy pensando en lo pragmático, un Loya o un Cerros, que van solitos ahí, que y digan, yo espero, pero quiero la invitar a los guanajotenses, y que invitaran a todos los bueno, guanajuatés, los que tú mencionaste. Cualquiera de esos dos, porque los demás no, no van a invitar a nadie. Sería fantástico, hablo de lo pragmático, ¿eh? Claro. En lo pragmático. Y darían un susto terrible en la campaña, ¿eh? Al amarrado Navarro o al, al joven Cabrera. Porque esa es una opción, porque la otra opción que siempre tienen es vender sus candidaturas. Y decirle, Así a ver, es. primer regiduría cuesta un millón de pesos, segunda regiduría cuesta 500 mil, y, y ya y con eso tenemos para nuestra campañita y nos quedamos con una lana y luego los negocios que hagamos ahí. Digo, bueno, eso es ya, terrible, pues. Y, y eso ha sucedido, ¿eh? <risa> ha sucedido eso. No tengan la menor... Eso era, que se ha dado. Entonces, eso era lo que comentaba. ¿Sí? Son, son, este, eh, son negocios, ¿sí?, y, y entran, a, ponen su lana, sí, para que sea, llegan a hacer a ocupar puestos este públicos y ya, pero ya después lo, lo vuelven, lo sacan y sacan más de lo que es una lo que inversión, Lolita, es una inversión. Bueno, yo los quiero invitar a que sigamos este Ya nos vamos el próximo sábado, que también está muy cercano al nuevo año, y que sería 2 de enero. Solamente para que continuemos en estas reflexiones previas a lo que nos espera en el 2021. No sé qué opinen ustedes. Oh. Maravilloso mi coordinador, como okay. siempre ejemplar. Creo no que, es que, que era... vayamos? Yo le metería una lana a Lolita y otra a Carla Bloom para comprar dos regidurías. <ríe> yo le meto una lana. <ríe> No, sería, terrible, Último sería terrible estar metidos en este asunto, al contrario, hay que poner el ejemplo y hay que enseñar que las cosas pueden cambiar, han cambiado durante la historia muchas veces. Entonces, esta visión y esta perspectiva, especialmente para Carla, de que, pues miren, está muy feo el asunto y no va a pasar nada. No, sí va a pasar, créanme lo que puede pasar. Es cosa de que algunas, algunos personajes, no se necesitan muchos, empiecen a trabajar en otras cosas y en proponer el cambio para que estos cambios al final de cuentas se den. Uno de, lo, de, de los asuntos que manejan mucho estos malos políticos es tratar de convencer a la ciudadanía de que hagan lo que hagan, los dados están tirados y ya no hay forma de cambiar. Eso sucedió durante mucha época, en, en, un, en, en antiguas épocas, por ejemplo, con el PRI. Y el día que nos decidimos, quitamos al PRI. El día que se deciden los ciudadanos, quitan a quien esté. Ya el sea el, pan. Pan, ya, que ya, el pan, que sea. El que no gobierne bien hay que quitarlo, punto. O sea, se acabó, pues para eso es la democracia. Sí se puede, no crean que no se puede, sí se puede, porque son gigantes con pies de barro. Y es muy fácil realmente demolerlos poco a poco desde la ciudadanía. Sí. Desde la ciudadanía. Los ciudadanos tienen muchísimas, muchísimo más poder del que creen. De veras, se los digo en serio. Yo he participado en esa serie de movimientos. Sí. Se puede. Este, sí. hay, que sí. ser, hay que ir con cautela y hay, hay que pensar bien y hay que ser inteligentes. Pero claro que se sí puede. Se anticipa un cambio, dado a las características de tus comentarios, lo cual este nos da mucho gusto a todos que haya cambios. Claro. Sobre todo que en las elecciones se considere el talento, la, el profesionalismo, las ventajas comparativas de las personas que estén dentro de las planillas. Si son sus amigos, pues bueno, yo, yo no me... Eh, pero que sepan del asunto. Que sean expertos en el asunto. No sí. que sean cuotas este, políticas y que simplemente se genere el desorden que, que se está dando, ¿no? Se ratificó mucho en los comentarios nuevamente, ya van dos sesiones, que se señala que es muy importante el evaluar los programas de gobierno con lo que se está haciendo actualmente. Que eh, nuestros indicadores eh, sean eh, evaluables cuantitativamente, y de ahí inferir las críticas ideológicas eh, o los... A ciertos ideológicos que de ahí salgan, ¿no? Ya van dos veces reiterativa esa pregunta, ¿no? Sí. Me gustaría cerrar nada más con una con con, con una reflexión. Así es. Muy, bueno, ya... a, ver, a ver, Lolita. Lolita. Lolita, sírale. Nada más. Eh, el, la Reich del del Gilmore, El Observatorio Ciudadano debería de proponer un candidato independiente. Leonora Villegas dice en elecciones todo es mercancía y Juan López dice es el momento como ciudadano es hacer el cambio. O sea, él habla de más información, o sea, que informemos más a la, a la ciudadanía. Es, son los, los últimos comentarios que hubo. Adelante, Carlos. Cierras, Carlos, porque ya son las 12.53. Por favor, Carlos. No, pues nada más, terminemos con el asunto reiterando que cuando los ciudadanos se deciden en una elección he participado en muchísimas elecciones, en diferentes posiciones y elecciones estatales, federales, municipales. Eh, y les puedo decir que en una elección cualquier cosa puede suceder. Todo está en el lomo de un venado en una elección. Y esos son los temores que siempre hay para, para, para los políticos. De tal manera que el poder en la elección queda en manos de los ciudadanos. Si haría yo una reflexión en el sentido que los ciudadanos de Guanajuato tenemos que cambiar. Creo que ya hemos cambiado y podemos dar un campanazo para las próximas elecciones. Este, esto es el mensaje que yo dejaría y estaríamos ya listos para cerrar el programa. Muchas gracias por su atención a este encuentro en el, observa en el Observatorio post -navideño. De, Ciudadano de Guanajuato post-navideño. Muchas gracias. Los esperamos en la próxima semana en punto de las 11 de la mañana. Muchas gracias. Que tengan muy buen provecho. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Carla.